Yo les voy a a en bueno, Lo primero es abrir un explorador, en mi caso Mozilla, y acá buscamos Wine. Buscamos la página de Wine escribiendo Wine en la barra de búsqueda o la barra de direcciones. Y le damos Enter. Luego la primera página que nos abre WineHQ, la abrimos, le damos clic en descarga y buscamos la sección donde dice Ubuntu. Acá, le damos clic en Ubuntu. Luego bajamos, copiamos estos códigos que aparecen acá. Primero este que es para autorizar la instalación de versiones de 32 bits. Luego vamos a la terminal, abrimos una terminal. Y allí pegamos el código. Luego le damos Enter. Introducimos la contraseña. Y listo. Luego copiamos la siguiente línea, que es esta. Y la pegamos. Le damos botón derecho, pegar. Le damos Enter y nos instala esto. Que es una llave. Ahora para agregar el repositorio buscamos nuestra versión de Ubuntu. En este caso 20.04 copiamos lo que está enfrente, todo completo le damos clic derecho copiar venimos a la terminal, le damos clic derecho pegar y le damos enter después de esto como podemos ver nos comienza a instalar algo nos comienza a agregar el repositorio y fue un total éxito después de esto volvemos a Mozilla Firefox y lo que vamos a hacer es a copiar esta parte que dice sudo apt espacio update. Lo podemos también teclear. Sudo espacio apt espacio update. Update. Y le damos enter. Recuerden que tiene que estar separado sin ningún guión. Luego de esto, tenemos tres opciones. Instalar la versión estable. Instalar la versión que está bajo prueba. O la versión branch, que es como una rama. No sé cómo será. No sé qué funcionará. Yo siempre instalo la versión estable. Para lo cual, copio esto en la terminal, este trozo de código. Le doy botón derecho, pegar, sudo, espacio, apt, espacio, install, espacio, raya, raya, install, raya, recommends, espacio, wine, hq, raya, stable, o estable. Aquí me dice que hay unos paquetes que no se pueden instalar, así que me propone utilizar un comando, el cual voy a utilizar. sudo, espacio, apt, espacio, raya, raya, fix, raya, broken, espacio, install. Luego le damos S para asegurarnos de que sí, para asegurarle al computador que sí se quiere instalar y esperamos a que instale. Y cuando termine, vuelvo a intentar ejecutar el penúltimo comando, que decía sudo, espacio apt, espacio install, espacio raya, raya install, raya recommends, espacio wine hq, raya stable. Y le doy enter y me comienza a instalar. Después, para probar que si es instalado, escribo Wine, espacio, doble guión, versión, y le doy Enter. Acá muestra que tengo la versión 4.04, que es la mejor, la más avanzada, la última. Una vez que tenemos Wine, lo que voy a hacer es abrir el the <laughs> después tocamos carota porque el quinto de no es suficientemente rápido porque no hay una cantidad suficiente de gente para el mano, entonces se demora mucho y toca disparar otra. Pero bueno, el caso es que después de esto, también estoy seguro de que no sea el 4, el problema está del 4 pero no la misión, así que hacíamos Si nos aparece acá que queremos instalar también punto net, le damos que sí. Después se selecciona la opción de instalación que más convenga. Mi canal es como personalizar y le doy clic en siguiente. guardar y le damos siguiente y luego un último siguiente para asegurar que si lo queremos instalar, ya no lo está instalando y como ven pues se cierra solo, ya cuando se van a cerrar todas las ventanas vamos a ver que en el escritorio hay un icono para poder utilizarlo le damos clic derecho y clic en permitir lanzar luego ya podemos